Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Este entonces, me puse a inventar hacer unas cosas y que eh, estuve haciendo un pequeño cañón eh, de recuerdo pues, de, de cuando estaba empezando aquí, empezando aquí, viendo videos y tutoriales y las cosas me acordé de, bueno, voy a tratar de, de, de transportar coordenadas que ven aquí en la esquina superior izquierda y bueno, meter el transporte y salir por allá bien lejos para allá, bien lejísimo y se me ha ocurrido la grandísima idea de intentar o sea, enviar esta dinamita que está aquí esta dinamita que está aquí intentar intentar enviarla, mandarla lejos y al final de este pequeño corto video van a ver algo que se me acaba de extrañar, extrañar de que, que, qué, es eso, ¿Cómo, cómo puedo llegar ahí y hasta el final, bueno, el 3. Botón, ve, No puedo enviarlo, pero miren esto. Miren, o sea, pero bueno, miren esto que acaba de pasar. Puedo poner la de la mitad. Eso, está ahí está, está, está, está, está, afuera del perímetro vamos por el perímetro de, de lo que es el, el juego que miren que estoy intentando que puedo caminar no puedo pasar como cómo pasar pero miren esto o sea, puedo poner un bloque dentro del perímetro porque ya hay otro que pueda a ese, parece pues aquí y está acá, y la única forma de yo hacerlo explotar es a ver la tochita, tochita de resto, si ¿sí salió un poquito después, que se va de miedo. Entonces, espero que la costura no muera con esto. Puedo enviar las explosiones, pero hacia adentro pero oh, oh. a ver si, si llegamos por acá por aquí empieza un invento y si sí pude hacer explotar la dinámica dentro de, dentro, de fuera del límite del juego viene, viene. miren esto esto es lo que le quería mostrar que hace un enderman que hace un enderman No sé, o sea, usted me dice, ah, no, es pues, huevo, es huevo, pero no puedo, está escuchando el clino, o sea, pegar pero no quiero pasar así que que les dejo con eso les dejo con ese truque mira, mira se volvió más falla de la puerta de allá y ahora sí con lo que quería decir ya ¿no? Sí, no era yo si no me recuerdo era más hacia adelante sé que había hecho exportar la dinamita más allá de mi perímetro, o sea, de hasta donde me deja pasar el juego. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos, vamos. Este es un mundo de pruebas, ¿eh? este es un mundo de pruebas que están haciendo y, y se me ocurrió una grandísima idea de hacer eso. De hacer esto. Aquí está, aquí está. Eh, esa expresión de allá le hice una dinamita o sea, solo puse aquí y la dinamita aquí y la puse flotar acá me di cuenta que podía poner una dinamita y otra acá y poner esto aquí podía hacer bueno esta dinamita hacia allá El, el video